Cuatro profesoras, un conserje, la secretaria y la directora de la Escuela Angélica García Moya de la sección Colón en este municipio de San Francisco de Macorís resultaron intoxicadas por un supuesto químico que regaron en una finca que está próximo al plantel educativo. El profesor Ignacio Polanco denunció que la situación se repite constantemente en el plantel escolar por lo que hace un llamado a las autoridades para que tomen carta en este asunto.